Miren, ayer le compramos estas cosas a Hamet de ropa para ponerle que está cumpliendo sus ocho meses. Esta pijamita se la va a estrenar. Me gustan así larquitas para que eh, le protejan pues, los piecitos y para que su pañal no se le salga. Porque cuando le ponemos eh, pantalón siento que el pañal no es cómodo y le conseguimos este que me encantó por ahorita el invierno para que salga bien cubiertito curioso así de jirafa bueno la verdad pues eh, la forma no me gustó mucho bueno no había más los otros eran como muy sencillitos entonces pues lo importante es que lo proteja del frío hoy voy a estrenarle esta pijamita Y amigos, ya me bañaron, me perfumaron, quedé así hermoso con esta pijama Ahorita Ahmed va a dormir un ratito, va a descansar Y luego vamos a mirar si salimos un ratito o no Porque está haciendo bastante frío hoy, ¿cierto Ahmed? ¡Can! ¡Gracias! compro el regalo, mi cuchillo. Ah, bravo, mi para mi, oh, mi pollito. A la U, a la 2 Abre tus pies, Bobush. Cuidado, amor. Ya. Eso. Wow. ¿Te gusta? ¿Te ¿Un poco más? No, yo creo que está bien porque no, no está muy más. bien. No está tocando el piso. No. Ya. Pero rara. sus pies está, está, está volando ¿Te gusta? Bueno. un poco más ¿Sí? Creo que es el más abajo. Creo que ese es el primer nivel amor Y él, es que mira sus pies como los tiene Él está volando, en serio ah, ese, ese, ese está bien No, pero... Es... ¿Ahora? ¿Te gusta? No, ese el nivel ese. Se acabó de despertar y miren está mal geniado ¡Alto! Señor Señor ¿Estás es borracho? ¿Tienes el permiso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Tu permiso para manejar Tu permiso Tu permiso Tu, permiso. ¿Tu cédula Sacamos tu dedo rápido ¿No ¿Sí? tienes nada? ¿Tienes que... ¿Sí? ¡Sale del carro! ¡Sale! ¡Ale! Dame tu permiso. Tu permiso, por favor. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, verdad? Bueno, puedes decir algo. Adiós. Chao. Miren, hoy sí vamos de juiciosos para el gimnasio, porque estuvimos desjuiciados el fin de semana, no hicimos nada, y este caballero, nada, paró el coche y se pone a llorar, vean, está necia hoy. Vamos a ir un ratito al gimnasio para desestresarnos. Vamos... Al gimnasio. ¡Natio! ¡Natio! Wow, llegó otra mamita con otro coche, llegó el amiguito de Ahmed, llegó el amiguito. Bueno, ya terminamos una rutina de hoy, gracias a Dios, de ejercicio. Y este caballerito, miren, se me durmió. No está haciendo tanto frío hoy, gracias a Dios. Entonces acá lo tengo medio cubierto. Un poquito nada más, vamos a ir. O bueno, voy a ir yo a tomarme un chai. Y a comprar unas cositas para el bebé. Acompáñenme. Vinimos acá al Migros. Es un mercado pues que está bastante surtido de cositas ex, eh, extranjeras, estamos comprando acá lechugas y peras para darle más tarde a Cancito y para el Elif su escuelita vamos pues mi jugo favorito, tiene guayaba es súper exótico, acá yo creo que yo soy la única que compra este jugo tienen granada, piña, mango y guayaba, es súper delicioso lo voy a llevar y llevo acá unos pancitos para hacer, de baguette, para hacer unos sándwiches de atún más tarde miren, bueno, ya vinimos acá a tomar el chai, el té un doble, este es un tamaño doble, o sea, dos chais en uno, porque a mí me encanta muchísimo entonces, nada, voy a tomarme un chaisito y voy a ir a comprarle algo a Ahmed Acá encito, que todavía está dormidito él, está acá dormido mi pollito miren, pedí este simit es un típico pan turco de ajonjolí o sésamo, esto también le llaman sésamo pero bueno, muy rico, está súper caliente pero quería enseñarles un poquitico, miren súper calientito, muy rico con el chai va súper bien, se lo recomiendo bueno vamos a ir a comprarle algo de una pijamita a este caballerito porque la verdad me gustaron mucho así cerraditas porque le sostienen el pañal en cambio eso de vestirlo con pantalón y camisa es súper complicado miren por acá vamos a pedir el ascensor bueno, los voy a llevar y les voy a enseñar un poquito. Por aquí hay un... Ah, bueno, mira, esto es para vestidos para musulmanas. ¡Ah! Me encanta, la verdad. Esta tienda, miren, así largos, súper bonitos, muy bonitos. Esto es más para el verano, para comprar mayos, vestidos de baño y todo. Y bueno, allí vamos a ir a la tienda de bebés. Vamos a buscarle pijamitas al bebé. Esta es la tienda que me gusta tengo estos dos motivos que son como que los que me gustan de Mickey porque bueno, los otros son como para bebés más pequeñitos y la verdad es que han acaba de cumplir ocho meses pero miren, le, le he comprado estas de 6 a 9 y le quedan bastante justas, creo que está más largo y más gordito <ríe> mi pollito porque miren, estos ya son para como bebés recién nacidos entonces pues obviamente no le va a quedar nada de eso al niño creo que voy a llevar la de mickey por ahora y miremos si encontramos más motivos pues bonitos para llevarle vale. no sé otro muñequito a can cuál le gustará este está como lindo pero creo que para qué edad de 10 meses está muy grande 12 meses 12 uh -huh. bueno vamos a ver qué le encontramos este chiquitín este es de disney que dice 12 pies 12 meses 8 piezas bueno es como para alguien más grande no sé lo encuentro como para la edad de acá de este es para contarle para escuchar cuentos miren dice acá 10 cuentos Este que hice para nueve meses, este puede ser para Khan. Ahí bueno. saludan. Bueno, pues vamos a ver porque creo que no hay como para la de Khan acá. Acá estos gorros. Pero eso le queda grande y a él no le gusta. Miren, hay este y este. Miren, esta tienda luego voy a enseñarles bien, pero es súper bonita para encontrar así cosas, miren, para niños. Ahorita para el invierno y hay bastante, bastante ropa, miren, para niñas, todo. A ver, mirar si le encontramos algo más a este caballero por acá de ropa. Bueno, ya llegamos a la casa y mire, este señorito está comiendo, este caballerito está comiendo su pera. Le gusta mucho las peras y el durazno, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Lindo. Uy, se fue. Vamos a recoger a Elif a la escuela. Fresco como te fue en la escuela muy bien muy bien <ríe> enséñame linda casi nos ahí vamos a la casa bueno amigos y sí, acá ya estamos listos para comer hicimos la comida eh un poco de carne con pimientos verdes que usan aquí el yeshir beaver ensaladita y esto es yogurt del yogur natural que hacen acá creo que también sale yogur griego que llaman y bueno voy a usar el juguito que les enseñé para Ven, tomar un poquitico eh, este es pues la comida para ahorita para mi esposo Y ahorita vamos a servir para nosotros también